Bueno, pues silla de control postural PCI, vale, en este caso una Vantage de Sunrise, de eh, talla 2, por ejemplo también en este caso, con, bueno, lleva el sistema de anclaje de seguridad homologado, tanto aquí como aquí como en el lado contrario, silla en la que regulamos la orientación de los puños y la altura, eh, tenemos también la forma de regular la reclinación del respaldo, aparte también de una basculación del chasis, ¿vale? Vamos a dejar al paciente totalmente tumbado en, el venta en el horizontal, ¿Vale? con la extensión de las piernas y tal. Vale Silla la cual, siempre se regula los parámetros en altura, tanto eh, la distancia de los reposapiés, base de reposapiés de más abatible, eh, la profundidad del asiento, la distancia digamos, del respaldo a la corva, la distancia también de la desde el asiento a la altura de la cabeza, eh, controladores de tronco. Y etcétera, su sujeción abdominal, ¿vale? De cuatro puntos. Eh, bueno, vamos a ir recogiendo aquí para que veáis de nuevo la posición. Vamos a desmontarla. Levantamos la reclinación. Fácilmente. palometa para la vasculación. palometa para la reclinación y manguito para la vasculación. ¿vale? Si ya la cuarta vez se puede poner el asiento, tanto en esta horizontal orientación, como al revés, mirando al paciente al a papá o la mamá ¿vale? se puede dar la vuelta a la siente. los frenos los tenemos aquí sí, también además que cuenta con unos amortiguadores internos, la parte de atrás ruedas también macizas, ruedas que se pueden bloquear la dirección en un sentido para que no gire sobre sí, o dejarlo libre ¿Vale? luego la forma de, de montar el chasis es ¿eh? solamente mantener el pistón de aquí de basculación ¿Vale? Y para el pegado, bueno, un poquito más o menos, recogemos el puño, tiramos de aquí y la llevamos al pie, ¿vale?